anunciado a un inicio importante que usted conozca esta feria para que se pueda aproximar, para que pueda también adquirir sus productos navideños, pero de esta manera estará colaborando y se estarán generando menos residuos que contaminan el medio ambiente. Ya lo habíamos anunciado, una feria navideña donde usted podrá encontrar productos de material reciclado. Pues estaremos conociendo estos detalles además, cuál ha sido el impacto que ha causado durante esta gestión este 2018 y nuevos proyectos que se vienen para el 2018. 19 y por supuesto con la colaboración de usted, como lo ha estado realizando hasta el momento. Para ello quiero presentar a Mauricio Ramírez Arce, gerente general de la empresa Kirueco que nos está acompañando. Nuevamente, como siempre, es un gusto que nos acompañes, nos informes y nos presentes cuáles son estos productos, variedades, novedades, entre varios aspectos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Bueno, al lado verde, como siempre, apoyándonos. ¿no? Ya son varias veces que estamos visitándolos. Eh, nos agrada mucho el, el, la cobertura que nos dan para darnos a conocer, ¿no? Y el trabajo que nosotros estábamos uh, haciendo, presentándonos en ferias, presentándonos en, en algunos eventos que eh, apoyan el tema medioambiental, ¿no? Porque el enfoque de todo esto y por qué se ha creado la empresa ha sido por, por medioambiente, ambiente. ¿no? Es una empresa joven, es una empresa nueva pero tiene bastante fuerza, ha causado un gran impacto, eh, además que la población al momento de saber que trabajan con material reciclado también ha estado aportando y entregando este tipo de material para que ustedes puedan continuar con este trabajo y sorprendiéndonos como por ejemplo con este vasito navideño, ¿cierto? Sí, no, realmente el apoyo de la gente de a poco se está dando cada vez más, eh, hemos tratado de sacar algunos oh, vasitos por, el, por las fechas, ¿no? Ese es un Papá Noel, hemos sacado uno, un hombrecito de nieve, Ay, el no del no Grinch, Grinch ¿no? Que ese también está causando furor. Hemos tenido una buena venta con el vasito Grinch en, el, en la feria, ¿no? Entonces, eh, y estábamos sacando cosas innovadoras, por ejemplo, también esta pequeña lámpara. Esta lámpara es una lámpara que está diseñada con un sistema LED, aparte de ser de bajo consumo, ¿no? Eh, es todo tecnología LED, es un foquito LED, ¿no? En el cual hemos puesto en una base de madera y hemos utilizado el pico de la botella. ¿No? Entonces, son cosas que vamos innovando, si me puedes ayudar con el shot que te encantó. Esto está espectacular, buenísimo. Así es, ¿no? es un, <risa> Nunca un shot. habría imaginado que de ahí podría salir un shot. <risa> Exactamente, <risa> ¿no? Nos estamos dando formas, medios para poder agarrar y sacar nuevos productos, eh, ingresar al mercado de esa manera y cada vez dar mayores opciones al consumidor, en este caso gente que puede utilizar el vasito ya sea del Grinch para sus hijos ¿no? para servir un yogur o lo que sea y que se torne interesante tomar el yogur o tal vez el shot para una persona adulta que quiera disfrutar su shot de tequila en un, sí. en un vasito reciclado digamos, ¿no? no. y además que como yo te decía cada vez están innovando porque todas las veces que nos han visitado nos han presentado diferentes productos, Así es. pero la población cada vez está colaborando más porque son ellos quienes entregan estos productos para después tener es esto, que es lo final. ¿no? Así es. Eh, eso es lo bonito de todo, ¿no? La gente eh, nos ha escrito al, al Facebook, realmente han, han visto el programa. Eh, se han comunicado con nosotros, han pedido que vayamos a sus domicilios, eh, hemos tenido acercamientos con empresas, por ejemplo, con oh, el Hotel Doria Medina, con el Jardín de Asia, y hemos cerrado convenios también con Alegría, con Go Green, eh, estamos conversaciones con Alipacha, entonces, de a poco se está sumando, no solamente la gente, sino también las empresas, ¿no? y darles la opción de que eh, nosotros vayamos a sus domicilios, recojamos las botellas, son cinco meses que hemos empezado este proyecto, somos, como dices, muy jóvenes y hemos aproximadamente hemos mandado un volumen de casi entre 850 a 900 kilos de, de vidrio, de botellas de vidrio en estos cinco meses. ¿no? Entonces tenemos una proyección para el próximo año de triplicar este volumen ¿no? y poder dar mayores opciones con el tema de los productos. ¿no? Ahora, en cinco meses la cantidad que se ha logrado reciclar es un gran número. Porque son cinco meses de trabajo. Sí, pero realmente por el volumen que se genera solamente en la ciudad de La Paz, estamos abarcando tal vez un 8 o 9 ¿no? Entonces, se necesita mayor apoyo, eh, trabajamos en el garaje de, de, de, de, de mi casa, entonces hemos habilitado algunos lugares de acopio para poder agarrar y almacenar las botellas y empezar a sacar los productos. Entonces... Eh, Estamos con la idea de crecer y la única forma es con el apoyo de ustedes. ¿no? Pero están creciendo y vuelvo a decir, en cinco meses, un 8, un 10% es bastante. Sí. Es bastante para que la gente empiece a tomar conciencia, sí, sí, ¿no? Eso. Porque Exacto. tiempo atrás no se veía este tipo de cosas, ferias así navideñas, pero de material reciclado. Era así otro tipo de material, pero era eh, que nosotros estábamos generando también mayores residuos y de esta manera estamos reciclando, reutilizando evitando que se siga generando General. y generando y es de esta manera que la gente ya está empezando a tomar conciencia para cuidar el medio ambiente para hacer este tipo de productos que son novedosos, además espectaculares se generan fuentes de empleo o sea, es toda una cadena que va todo de la mano. Así es, de a poco estamos tratando de, de llegar a más gente de que se preocupe más gente por, por el medio ambiente, porque has dicho la palabra clave, concientización. Sí. ¿No? Eso es lo que falta en lo que es eh, la ciudad de La Paz. Queremos abarcar, tenemos un proyecto para febrero para estar en Santa Cruz. no Es un salto, yo, yo creo que es grande, pero eh, es necesario. ¿Abrir como final, una sucursal? En Santa Cruz, exactamente. ¿no? Entonces, estamos dando un paso un poquito más grande. Sí es arriesgado, pero yo creo que eh, es para bien de, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de que ellos empiecen a generar esa cultura de, del reciclado y sea fácil, ¿no? Ahora a veces me, me, me ven el vasito y yo les digo, llévense a su casa, desechen los vasos que tienen ahora claro. o tráyanlos, los reciclamos y empiezan a utilizar estos reciclados. ¿No? Hay muchas familias que nos apoyan, hay algunas que todavía están reacias, pero yo sé que de a poco van a doblar, torcer el, el, el brazo. Vamos y van a, decir, a ir cambiando. Y, sí, ¿no? Así es. Hay Eso que es ir lo cambiando. Ahora, esto es durante este 2018, en estos cinco meses que ha tenido un gran impacto, cada vez tiene más fuerza. Ahora, para el 2019, estas nuevas proyecciones, eh, lo de Santa Cruz, ¿se tiene previsto que también a la larga, con el tiempo, eh, pueda también eh, existir como una sucursal en Cochabamba, en el eje troncal? Mm. ¿O recibir este tipo de material del interior del país también, que quieran colaborar? Mira, eh, Cochabamba todavía no lo hemos puesto como una mira en el mercado, ¿no? aunque veo que es un potencial, pero eh, yo creo que eh, mayor va a ser en Santa Cruz. ¿no? Y vamos a tener un gran impacto como para que el salto que sea corazón de Bolivia, que es Cochabamba, sea mucho más fácil ya teniendo en La Paz y, y, Santa y Santa Cruz. Así es. La feria navideña, ¿todavía tenemos tiempo de aproximarnos? Así es, a... vamos a estar eh, hoy día. No para los rezagados, no para el tema de los regalos, siempre uno está en, uh, con la preocupación de que me falta algún regalo, algo que mejor, algo reciclado, tenemos Vitrofusión, tenemos empresas muy interesantes, eh, ahí también para que vayan, puedan comer un postre, unas ricas galletas, eh, entonces eh, visítenos, vamos a estar en Achumani, eh, entre la 9 y 10, en el Utópica Cultural, se llama el, el lugar, que eh, se ha brindado, ha brindado el espacio para poder realizar esta feria. ¿Y los horarios? Porque eh, vamos ya no, a estar no hay a, mucho tiempo. Hoy hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces los esperamos para que se den una vueltita. Creo que varios trabajan horario continuo, así que van a tener unas cuantas horas para llegar también allá. No hay excusa. Hoy así no es. hay excusa. Pueden aproximarse a la feria. Son diferentes empresas que también se han estado sumando, diferentes instituciones. Encontraremos una gran variedad, además, para todo gusto hay eh, precios que son realmente accesibles, Así además es. encontraremos productos navideños, la feria navideña, pero lógicamente con material reciclado. Entonces todavía tenemos tiempo de aproximarnos a, a la feria, poder adquirir nuestros productos y colaborar también, y cambiar nuestra mentalidad. Así es. Y oh. disfrutar además de, de diferentes actividades. Sí, eso eso es lo bonito. ¿no? Vamos a, Ha habido una, un tema de cuentacuentos, hoy día también vamos a estar con algunas actividades también de de Villancicos y demás, entonces eh, es un tiempito de familia, ¿no? Porque sí. ya vas a estar fuera del, del trabajo, entonces puedes ir a disfrutar y ver también eh, de crear concientización eh, en familia, ¿no? Porque esto es un trabajo conjunto. Exacto. No es solamente yo como empresa ni tú con, con, el, con el programa, sino es eh, yo con mi hijo, con mi hija en la casa, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nosotros queremos crear como empresa. Exacto. Y la Navidad es de los niños, hay que aprovechar, hay sí. que regalar estos vasitos que... Uno del Grinch, ¿no? Que es está de moda <risas> Causando furor además. Realmente, ¿no? Me llevaron muchos vasitos de Grinch, sigo teniendo no son pocos, pero sigo teniendo así que los invito a que vayan para la feria. Bien, y hay espacios también para los niños cuenta cuentos. Es para la familia. Está pensado para usted. Aproxímese, tiene tiempo hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Así hasta es. las 20 horas. Así es. Bien, Mauricio, como siempre ha sido un gusto que nos acompañes. Agradecemos el tiempo. Sabemos que estás en un ajetreo constante con la feria. Sin embargo, siempre te das unos minutitos para poder estar aquí junto a nosotros en Lado Verde e informar a toda la población e invitar a que se puedan sumar una invitación más para la feria, pero a que también empiecen a reciclar y este material reciclado puedan contactarse con ustedes para que tengamos estos productos finales y esta espectacular lámpara que la quiero ver prendida. No, es hermosa. Entonces, de nuevo los invito a que pasen estos... Uh... Horas que queda, en entre la 10 y 9 de Achumani, en la avenida principal, Utópica Cultural. ¿no? Y lo más importante, ¿no? llamar la atención a los padres, más que todo, para que se cree esa concientización. Y nosotros como empresa estamos con los brazos abiertos para poder colaborar y podamos llegar a más familias con el tema de lo que es reciclado de botellas de vidrio. Muy bien, muchísimas gracias, que sea un éxito total, ha sido un éxito este 2018, pero que sea aún mejor el 2019. No, el 2019 tenemos vistas muy altas, no es algo que nos vaya a dar miedo, sé que la gente nos va a apoyar, ¿no? porque es un proyecto muy lindo y es algo que estamos empezando de principio a fin, reciclado y sacar un producto final, no es solamente sacar lucro de vender el vasito, Exacto. sino es sacar la el desperdicio que tú tienes y volverlo algo lindo. Exactamente. Muchísimas gracias. Que sea un gran año, felices fiestas, gracias, Lorena, los mejores estaría. deseos y pues que la pasen muy bien. Mi felicidades al programa y como siempre, gracias por el apoyo. Y te vamos a estar esperando en el 2019. No, con todo gusto. Es un compromiso. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Bien, usted ya lo ha escuchado, todavía tiene tiempo de poder aproximarse hasta la feria, hasta las 20 horas, aproxímese, disfrute de estos espacios que están pensados para los adultos, para los niños y también estará contribuyendo a disminuir la contaminación adquiriendo estos productos que son de material reciclado y hechos por manos bolivianas. Hay para todos los gustos y también para todos eh, son precios realmente accesibles. Permítanos hacer una pausa y ya regresamos.